Hola ciudadanos, hoy estamos visitando el pueblo mágico de Atlisco para mostrar las famosas catrinas que se encuentran adornando sus calles con motivo de las celebraciones de Día de Muertos, en lo que es la segunda edición del Valle de las Catrinas. ¿Quieres saber más sobre el recorrido? Quédate conmigo. El Día de Muertos es una de las celebraciones más icónicas de México y en este marco surge un recorrido que podrás empezar desde el Zócalo de Atlisco, en donde encontrarás a una serie de personajes salidos de las leyendas y narraciones propias de la temporada como los Catrines, las Catrinas, Calaveras y hasta un perro twintle en el centro de convenciones las Catrinas que asombran con su color y magia a quienes visitan Atlisco. Y están ubicadas en el Panteón Municipal, el Parque de la Soledad, la Plazuela Fray Toribio de Benavente, el Museo de Atliscayot y la Avenida Hidalgo. Disfruta del arte con el desfile de calaveras que se celebrará el día 2 de noviembre y de las ofrendas que se colocarán en el centro de convenciones desde el día 29 de octubre, así como de la obra de teatro La Muerte Puede Bailar que se llevará a cabo en la Casa de la Cultura el 6 de noviembre y a partir del 19 de octubre al 1 de noviembre podrás deleitarte con diferentes presentaciones en el Zócalo y Foro de la Calle Nicolás Bravo en un horario de 6 a 8 de la noche. El Valle de las Catrinas es un recorrido aproximado de dos horas y sin costo por las calles de atlisco el cual muestra la belleza de nuestras tradiciones. Ven y tómate una foto en el campo de Cempasúchil o toma uno de los recorridos por el Panteón Municipal. Y no te pierdas las monumentales Catrinas que estarán hasta el día 6 de noviembre. Mi nombre es Fernanda Salinas y nos vemos en la próxima Ruta Ciudadana.